muy buenas tardes estimados estudiantes de la titulación de educación infantil mi nombre es Nora Enrique y estoy a cargo de la materia de aprendizaje y desarrollo del lenguaje vamos a revisar el tema de la conversación la conversación es la demostración más evidente del diálogo entre los seres humanos mediante esta intercambiamos ideas y recibimos respuestas a nuestras preguntas en el aula la maestra debe propiciar sesiones conversacionales con los niños con la finalidad de ayudar a desarrollar su lenguaje la maestra debe permitir que sus niños pequeños sus alumnos expresen sus sentimientos sus emociones sus comentarios pero con su dirección sin las interrupciones la maestra debe poner el tema de conversación para que los niños eh, se sientan motivados y estimulados para poder comunicarse con sus demás compañeros sin dejar de lado eh, la dirección que es importante en este tipo de sesiones con los niños